Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Sergio Ruiz Trejo y soy parte del Laboratorio de Experimentación Aeropuerto. Somos un colectivo que reúne propuestas estéticas eh, periféricas a la Ciudad de México, principalmente en la ciudad de, de Toluca o en el Valle de Toluca. Y en este momento estaremos presentando una exposición que tiene por nombre eh, Procesos Creativos desde la Periferia, dos puntos, Toluca también existe. Eh, y justo trata de abordar el tema de las prácticas creativas desde la periferia. Tratamos de generar eh, dinámicas o dinamizar un poco la escena cultural, artística, por decirlo de algún modo, en una ciudad donde la escena cultural creativa es una, pues, realmente pequeña. ¿no? Entonces, eh, pues reconocernos como tal y también ejercer un cuestionamiento hacia lo, el uso de los recursos centralizados principalmente la, hacia la Ciudad de México. ¿no? Si lo ubicamos de manera geográfica, y si lo ubicamos también de manera discursiva, pues también hay un, hay un eje que permea la mayoría de las instituciones. También tratamos de ejercer una, pues una mirada o una escucha, en este caso, eh, pues que puede salir un poco de esos esquemas. Tratamos de reconocernos o de afianzarnos también como colectivo, que al final ha sido un proceso de un poquito más de un año, y eh, pues todas, las, todas las personas que, que estamos involucradas en este en, este, en esta exposición, pues eh, tenemos o han tenido una injerencia en el laboratorio. La periferia Purificada es una colección de paisajes sonoros de justo de la periferia cercana a la ciudad de Toluca, donde eh, difícilmente llegan eh, los recursos suficientes para poder realizar o ejercer prácticas artísticas o creativas eh, con todo el apoyo del Estado, como normalmente se genera en, lo, en, los, en espacios centralizados o un poco más eh, apoyados por el mismo Estado. Y eh, bueno, se someten a un procedimiento, a, un proces, a procesamientos digitales para quitarle un poco de sonoridad extra y poderlos introducir en el memorial del CCD, donde se tiene una reverberación entre 5 y 8 segundos y donde un discurso tiene que ser eh, pues más legible, no y tiene que ser muy... Muy discreto para que sea entendible, ¿no? Sobre todo en este sistema autofónico donde se puede espacializar muy bien. ¿no? La, pieza, la pieza está construida con un código en MAX, MSP, eh, eh, con un código generativo que siempre va a estar cambiando la pieza, ¿no? siempre va a estar eh, se haciendo una composición eh, pues completamente diferente. Los invitamos a, del 5 al 25 de abril a la exposición Prácticas Creativas desde la Periferia. Dos puntos, Toluca también existe. Y voy a estar presentando una pieza que se llama Periferia Purificada, junto con otras piezas de otros eh, artistas de Laboratorio de Experimentación Aeropuerto. Y los invitamos. Muchas gracias.